En la vida he conocido dos amores que siempre me han enseñado En la vida he conocido dos amores que siempre me han enseñado A poder amar mucho hasta el final Uno es el amor de mi madre, obviamente nunca, nunca, nunca lo comparo con el amor de alguien más, porque el de mi madre es muy especial. Pero al paso de los años conocí, a un ángel divino que a mí llegó, y del cielo cayó, que Dios me mandó y a mi lado hoy está. Es mi esposa querida, mi amada, es la reina de mis noches, de mis sueños, de mis amaneceres, de mis atardeceres también. Belén, esposa mía, te quiero con toda el alma, eres mi alegría, eres mi amor. Belén, esposa mía, tú eres lo que soñé, lo que siempre imaginé, tener a mi lado amor. La vida es tan bonita cuando se vive día a día con pasión y con ternura y con mucho, mucho amor. Te quiero cada día, siempre quiero no quererte, nunca quiero vivir en una vida de mentiras. Seguro estoy que te amo como tú, ya no hay dos. Repito nuevamente, no te compararía con nadie más. Eres especial, amor de mi vida. Tú eres todo, Belén de mi alma. Tu nombre, bendito G. Bendito G. Un saludo muy especial para ti, que me has pedido esta canción, un gran amigo, un gran maestro en la cocina. Gracias por darme la oportunidad, espero que te guste la canción, es dedicatoria especial para tu esposa. Y bueno, ¿qué más puedo decir, un abrazo grande hasta España y gracias nuevamente, es un honor y un placer poder servirles a mis amigos. Gracias. Hola amigos, bienvenidos a La Cocina de España. Ante todo quiero dar las gracias a Omar Bautista por cantar y escribir la canción que habéis escuchado. Os voy a dejar aquí su canal de YouTube y ir a suscribiros y a escuchar todas sus canciones que están súper especiales. Le doy las gracias por haber cantado esa canción especial para mi mujer. Que a mi mujer la ha encantado, ¿a que sí? Claro, es especial. Así que ya sabéis, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!